Ok, bueno, pues bienvenido a todos y muchas gracias por participar en esta jornada de cooperación empresarial en el ámbito de la salud que hemos organizado, eh, como veis aquí, tres parques. El PTS Granada, eh, Tecno Alcalá y los parques de, de científicos y tecnológicos de Castilla y León. Esta jornada, eh, como os explicamos en la difusión, se enmarca dentro de una actividad dentro del programa de trabajo de APTE, de la Asociación de Parques Tecnológicos de España, a la que nosotros estos tres parques pertenecemos. Eh, esta actividad es el hermanamiento entre parques y que tiene como objetivo pues, eh, bueno, conocer en profundidad eh, el parque hermano que nos asigna y, y el objetivo final de la actividad es fomentar la cooperación entre las empresas de los parques. Y con ese motivo hemos organizado esta jornada para daros la oportunidad de presentar eh, vuestra empresa y, y, bueno, y, de, y de encontrar empresas con las que puedan surgir posibles colaboraciones. Eh, bueno, el, la, como explicamos también en los correos, vamos a comenzar primero poniendo un poco en contexto los tres parques para que los conozcáis muy, muy resumidamente y luego comenzarán los, la, las presentaciones en el orden que, que os pasamos. ¿vale? Eh, bueno, ahora después explico la dinámica de las presentaciones. Voy a empezar yo. Eh, yo soy eh, María O'Gallar, del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. Eh, eh, como decía, yo soy María O'Gallar, eh, técnico de transferencia de conocimiento del Parque Tecnológico de la Salud de Granada. El Parque Tecnológico de Granada eh, tiene como características principales que es el único parque de España que en el mismo espacio físico engloba tres áreas o vectores, que son eh, la eh, docencia, la asistencia sanitaria, el desarrollo empresarial y la investigación. La docencia, porque en el parque se imparten eh, el, la, el grado de medicina y, y luego hay una facultad de ciencias de la salud donde se imparte... Eh, Enfermería, fisioterapia y terapia ocupacional. Tenemos también en investigación importantes centros de investigación biosanitaria y biotecnológica. Eh, además eh, tenemos un hospital en la parte asistencial ahí instalado dentro del parque, un hospital clínico vinculado a la, a la Facultad de, de Medicina. Y luego, por supuesto, la parte eh, empresarial, que es bastante potente, que tenemos como unas 100 empresas instaladas en el parque, la gran mayoría eh, del ámbito de la ciencia de la salud, pero también hay algunas eh, empresas TIC, eh, muchas de ellas con aplicación en, en salud, ¿no? porque e eh, la, la salud digital cada vez está más, más en boga. ¿no? Eh, bueno, la, el Parque Tecnológico de la Salud está regido por una fundación, una fundación pública, eh, que es en la que, en la que me encuentro yo, eh, que a su vez se rige por un patronato que, en el que forman parte la Junta de Andalucía en un porcentaje muy mayoritario, pero también forman parte de la Universidad de Granada, la Diputación Provincial, los ayuntamientos donde el parque ocupa espacio, que son en Granada, eh, en Armilla y... Y bueno, en un futuro, Ojíjaré, también para, porque, porque está prevista una ampliación por, ese, por esa zona. También forma parte del patronato Banque y Caja Rural, que son una entidad financiera, y la Confederación Granadina de Empresarios y la Cámara de Comercio. El patronato se reúne eh, dos o tres veces al año para hacer seguimiento de todas las actividades y actuaciones que, que tienen lugar en el parque. Eh, como decía, la, la entidad gestora del parque es la fundación y entre otras muchas actividades eh, una de las funciones principales es favorecer que el conocimiento que se genera en el parque pues, fluya entre las distintas entidades del parque. Para ello pues, organizamos encuentros de, tra de transferencia y, y bueno, diferentes actividades de dinamización para favorecer esa, esa cooperación. Y bueno, si queréis conocer más sobre el parque, ahí están mis datos y tenemos la página web. Y bueno, no quiero extenderme más para, para dar paso a, a mis compañeras para que os expliquen también su parque. El siguiente es el parque, los parques científico tecnológicos de Castilla y León. Nuria, Hola. cuando sí. quiera. Gracias María. Buenos días, eh, mi nombre es eh, Nuria Trobos. yo soy técnico eh, gestor de, de proyectos de I+.D. en los parques tecnológicos de Castilla y León. Eh, os voy a explicar eh, un poco de manera breve que en nuestra comunidad de Castilla y León contamos con tres parques tecnológicos, ubicados uno en la localidad de Boyecillo, a 13 kilómetros de Valladolid, otro en León y otro en Burgos, que ahora mismo está en construcción. Estos parques albergan un total de 140 empresas con más de 4.500 trabajadores y los sectores más eh, relevantes dentro de estos parques son el sector, el sector TIC, eh, el de automoción, el químico y farmacéutico, biotecnológico y aeronáutico, entre otros sectores. Eh, la gestión de nuestros parques es totalmente pública de la Junta de Castilla y León a través del ICE, que es el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. El ICE es una entidad pública que facilita distintos servicios eh, para la mejora de la competitividad de las empresas de la región. Servicios en materia de financiación, ayudas económicas a fondo perdido, fomento de la I.D. y el emprendimiento, eh, también el apoyo a la internacionalización y la generación de espacios para la creación de empresas, entre otros servicios. Eh, bueno, para las empresas que no están instaladas en los parques y que probablemente están aquí también en esta jornada, que sepan que los parques tecnológicos eh, son espacios para la innovación, ese es el caso de los de Castilla y León, que fomentan la cooperación y la transferencia de conocimiento y de tecnología entre las empresas que están instaladas. Es eh, un excel, excelente entorno eh, para todas aquellas empresas que son startups o pymes o grandes empresas, un punto de encuentro. Eh, hay que decir que las empresas presentes en nuestros parques cumplen una serie de requisitos mínimos en cuanto a las actividades del más de, eh, contratación también de personal técnico cualificado y de respeto medioambiental del entorno donde se, se ubican. Eh, nuestros eh, parques tecnológicos de Castilla y León también están vinculados a las universidades de Castilla y León mediante tres centros tecnológicos. Y Estos tres centros están especializados en áreas diferentes, como son áreas de agroalimentación y salud, industria y automoción, energía y medio ambiente y construcción. Además, también decir que fruto de la colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, eh, se dispone en el Parque Tecnológico de Valladolid de una incubadora para empresas biotecnológicas. Esta, esta instalación cuenta con varios laboratorios equipados y disponibles para el uso eh, compartido de las empresas que deciden llevar a cabo proyectos biotecnológicos. Con respecto al sector salud, en el que hoy nos enfocamos, decir que en el Parque Tecnológico de León, el 85% de las empresas instaladas son empresas cuyos servicios o productos están dirigidos al sector salud. En el caso del Parque Tecnológico de Valladolid, estas empresas representan un 20%. Esto significa que en ambos parques existe una representación importante de empresas que desarrollan su actividad dentro de este sector. Eh, a lo largo de, la, de esta mañana vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de estas empresas, exponer su actividad, eh, por lo tanto deseamos que su participación en esta jornada pues, pueda ser una buena oportunidad pues, para fomentar eh, futuras colaboraciones empresariales en el ámbito de la salud. Eh, y muchas gracias por su atención. Nada más. Eh, gracias, Nuria. Ahora eh, doy la palabra a Tecno Alcalá, eh, Miriam, cuando quiera. Ah, está silenciada. Abre, abre el micro, Miriam, que no se te oye. ¿Ahora me oís? Ahora sí. Vale, perfecto. Eh, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Miriam eh, y junto con Nuria, eh, que también está presente en esta jornada, eh, somos las personas que representamos en esta jornada eh, el Parque Tecnológico de Tecno Alcalá. Nosotros somos técnicos dentro de la gestora del parque y también gestionamos el vivero de empresas de base tecnológica que está instalado dentro de la entidad gestora eh, del Parque Tecnológico. La entidad gestora se llama Madrid Activa, eh, es una sociedad 100% pública eh, que pertenece a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Economía concretamente, y eh, de la mano de la Comunidad de Madrid es cuando surge, eh, el, se constituye el Parque Científico Tecnológico Tecno en abril de 2003. Como comentaba Nuria también, pues es un espacio para el apoyo a la innovación, transferencia tecnológica, conocimiento, y ofrecemos... Eh, suelo de calidad eh, con unas condiciones un poco preferentes y unos requisitos concretos, como también comentaba Nuria, para la instalación de empresas eh, innovadoras. El parque tiene una superficie total de unos 370.000 metros cuadrados, está ubicado en, eh, muy, en pleno, o sea, eh, linda, con el campus de la Universidad de Alcalá y, eh, bueno, aunque no es, un, no es un parque gestionado por la universidad, sí que tenemos eh, estrecha colaboración con, con, pues, con la OTRI, que es la oficina de transferencia tecnológica eh, para temas de innovación o, o gestión de, de, de valoraciones de proyectos de base tecnológica que tenemos en el vivero, por ejemplo. El parque engloba empresas de diferentes sectores. No es un parque eh, con un sector concreto como, por ejemplo, puede ser el PTS, que comentaba María. Eh, nosotros tenemos eh, diversos sectores, aunque los más representativos que tenemos son eh, las TICs, eh, temas de ingeniería y consultoría, energía y medio ambiente y algunas empresas del sector sanitario con temas de inmunología y, y farmacéuticas. Actualmente cuenta con más de 40 empresas y eh, seis startups eh, instaladas en el hub, en el iTechno e Alcalá Hub, el vivero de empresas de base tecnológica que gestionamos desde la sede de Madrid Activa. Y bueno, en principio tenemos nueve espacios y tenemos previsto eh, poder rellenarlos eh, en los en próximos eh, meses. En principio, eh, no quiero extenderme mucho más, simplemente pues eh, dar las gracias tanto a María como a Nuria y a todos los que estáis presentes por, por estar aquí hoy y esperemos que podamos eh, aportarnos mutuamente todos conocimiento y futuras colaboraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam. Bueno, pues entonces ahora eh, vamos a dar comienzo a los pitch de la empresa en el orden que... Que ya teníamos establecido vale os voy a explicar un poco la dinámica aunque ya todos los conocéis vaya a tener tres minutos para eh, hacer la presentación eh, vaya a ver que hemos colocado un temporizador en la presentación yo yo tengo aquí todas las que las que nos habéis mandado con lo cual yo proyectaré Vuestra presentación, eh, durante tres minutos aparecerá un temporizador y podéis explicar eh, vuestra empresa o vuestra entidad. ¿Vale? Pasado ese tiempo, pues, pues nada, quitaré la, la diapositiva y daremos paso al siguiente. Vale. Eh, eh, podéis utilizar el chat eh, para hacer preguntas porque luego al final de todas las presentaciones eh, daremos eh, haremos un turno de, de coloquio, de preguntas. Eh, entonces podéis o esperar al final o ir haciendo preguntas en el, en el chat, que luego, que luego iremos leyendo al final. ¿Vale? Eh, hemos hecho esta, esto así eh, porque bueno, consideramos que es muy importante ajustarnos el tiempo eh, y, y bueno, y está comprobado que, que muchas veces cuando. Cuando se limita el tiempo, pues nos centramos más en decir lo importante y así agilizamos mucho más la, la jornada. Esto realmente es una metodología que tenemos comprobada nosotros en el, en el parque tecnológico venimos realizando desde hace en el PTS desde hace eh, tres años una, un evento que es el Medinbio. Eh, que, que los que habéis preparado la presentación habéis visto que la plantilla que os mandamos eh, aparecía al aparecía bio, es un evento de, de transferencia en el ámbito de la medicina, eh, la informática y la biotecnología que venimos organizando en el parque y utilizando esta metodología de pitch de tres minutos y luego con posibilidades de, de reuniones B2B, b ¿no? Evidentemente lo hacemos siempre presencial, pero ahora es eh, totalmente imposible. Pero como una metodología que no funciona, pues la hemos utilizado para, para este evento. Entonces, eh, también quería deciros que eh, tanto Nuria, como Miriam, como, como yo, estamos a vuestra disposición para facilitar unas posibles reuniones individuales pasado este evento con aquellas entidades con las que hayáis detectado que quizá podríais tener una, alguna posibilidad de colaboración. Entonces, que, que nos la hagáis saber y que, y que os, os daremos las herramientas para que podáis tener esa, esa reunión. ¿Vale? Bueno, pues empezamos con la primera, es el biobanco. Si os parece, abrís el micro y cámara, lo que queráis, vamos, con el micro es suficiente, ¿vale? Y cuando me digáis, yo pulso aquí el, el temporizador. Buenos días. ¿sí? Sonia, ¿estás por ahí? Sí, te oímos. Venga, pues adelante, Nuria. O sea, Sonia. Buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de presentar el biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. El Biobanco es un biobanco en red que cuenta con 26 nodos distribuidos por toda Andalucía, con un nodo coordinador aquí en Granada, que actúa como plataforma de soporte técnico y gestión, coordinando todos los nodos para que funcionen como una única estructura. El Biobanco forma parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y cuenta con dos áreas funcionales. En un primer lugar, el área asistencial vinculada al Servicio Andaluz de Salud, que engloba los centros de transfusión, tejidos y células de Andalucía, que, por un lado, eh, obtienen, procesan, suministran eh, las unidades de sangre y derivados sanguíneos para la cobertura de las necesidades de transfusión de los, bancos, de los hospitales andaluces y, por otro, suministran muestras biológicas para su uso en investigación y en docencia. Y, en segundo lugar, cuenta con un área de eh, investigación. Pues bien, el valor añadido y los servicios del Biobanco para la industria biotech, farmacéutica y para investigadores eh, son fundamentalmente el procesamiento, gestión, caracterización y conservación de muestras biológicas, existiendo también la posibilidad de realizar eh, servicios a medida, como por ejemplo, pues, desarrollo tecnológico o validación de productos, entre, entre otros. Además, eh, provee de muestras en cualquier formato y datos clínicos asociados, incluida la provisión de muestras para docencia. Eh, además, como nodo central del Banco Nacional de Líneas Celulares, también deposita, cede y cede muestras de células eh, madres pluripotentes humanas. Y, por último, ofrece servicios de asesoramiento y formación. Respecto a las muestras, a la provisión de eh, muestras, el Biobanco eh, cuenta a día de hoy con más de 900.000 muestras biológicas humanas y datos asociados. Estas muestras son procedentes de diversas patologías, alteraciones metabológicas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, oncológicas, entre muchas eh, otras. Pero también de controles sanos y pueden venir en formato, o sea, pueden ser alicuotas de sangre, ADN, ARN, plasma, suero, tejidos, células, pelos, lágrimas, exhalados, etc. Pues bien, ¿cómo obtiene el Biobanco estas muestras biológicas? Eh, en primer lugar, de las colecciones ya disponibles, colecciones de disposición inmediata. O bien, estas muestras son recogidas a petición del investigador o de la empresa a través de dos vías. Un circuito de recogida prospectiva con los clínicos del sistema sanitario público andaluz y los centros de transfusión de tejidos y células, o bien a través del registro de, de donantes de muestras para la investigación biomédica. Este registro, pionero en España, es una herramienta que permite la eh, participación ciudadana en la investigación. Los ciudadanos, al inscribirse en esta base de datos, permiten que, ante la existencia de un proyecto en el que encajan, puedan ser eh, contactados y participar altruistamente con la donación de muestras. Eh, bueno, muchísimas sí. gracias por... ¿Vuestro tiempo? Muchas gracias a ti, Sonia. Vale, eh, a continuación eh, tenemos eh, FIBAO, el Instituto Biosanitario Granada. ¿Estás por ahí, eh, Raquel? Ah, Perdonad. Buenos Hola. días a todos. Hola, Raquel. Cuando tú me digas. Sí, adelante. Eh, bueno, antes de nada, agradecer la invitación a, a participar por parte de nuestra actividad a, a este evento, que, que entendemos que, que de aquí podemos um, incrementar la colaboración con las distintas entidades que forman parte de los parques tecnológicos. Eh, antes de nada me presento, soy Raquel Soriano, soy gerente del, de la Fundación FIBAO y gerente del IBS Granada. La Fundación FIBAO es la entidad gestora del IBS Granada. El IBS Granada es un instituto de investigación sanitaria acreditado por el Instituto de Salud Carlos III, lo que implica que tiene unos estándares de calidad científica y excelencia validados a nivel nacional. Está integrado por la Universidad de Granada, los centros del SAS, del Servicio de Salud de Atención Primaria y Atención eh, Hospitalaria, la Universidad de Granada y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Su objetivo básicamente es traslacional, es decir, que la investigación desarrollada llegue al paciente. Está configurado en cuatro áreas que son oncología, medicina de precisión, epidemiología y salud pública, terapias avanzadas y tecnología biomédica. Estamos abiertos a colaborar en el desarrollo de proyectos, alianzas, convenios de colaboración con otro tipo de entidades, con cualquier tipo de entidades tanto públicas como privadas. ¿Qué podemos ofrecer? Pues ofrecemos colaboración para el desarrollo de ensayos clínicos, estudios observacionales, estudios con producto sanitario. Colaboración en la búsqueda de financiación para el desarrollo de proyectos de investigación pública, privada, nacional e internacional. También ofrecemos la prestación de servicios a través de nuestras plataformas científico-técnicas, que son las que se indican en la transparencia, la plataforma de laboratorio de trastornos del movimiento, terapias avanzadas, análisis estructural y molecular, genómica y proteómica, citometría, microscopía e imagen celular. Y por último, eh, podemos hacer una labor de acompañamiento y asesoramiento en el ámbito de la protección de los resultados de investigación y transferencia tecnológica. Adicionalmente, la Fundación FIBAO extiende su ámbito de aplicación a las provincias de Jaén y de Almería, eh, gestionando toda la investigación sanitaria que se desarrolla por parte de los centros de Servicio Sanitario Público de Andalucía en ambas provincias. Por nuestra parte nada más. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Bueno, la siguiente eh, empresa a presentar es Homologic. Eh, ¿Estáis por ahí? Eh, hola, buenos días. Sí, estoy por aquí. Venga, pues cuando tú me digas. Perfecto. Pues bueno, me presento primero. Eh, soy Ezequiel Olmos, soy responsable del departamento técnico de Homologic eh, homology, que, bueno, hay muchos que no, ya nos conocéis, somos una consultoría técnica especializada en marcado CE de todo tipo de productos eh, Trabajamos una gran variedad de, de proyectos novedosos eh, y, y trabajamos para todas las industrias entre las que destaca la tecnología sanitaria Que es lo que hoy me, me voy a centrar eh, Aportamos conocimiento en normativa, hay eh, que leer la, la aplicación a todos ese, ese tipo de productos y eh, estamos formados por un equipo humano eh, multidisciplinar, eh, desde ingenieros industriales, pasando por, por biotecnólogos y bioinformáticos. Eh, ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues bueno, ofrecemos asesoramiento en, en normativa europea, sobre todo en el mercado CE, aunque mm, también eh, estamos especializados en otro tipo de normativas, por ejemplo, en eh, la gestión de, de licencias de, de fabricación e importación de productos sanitarios por la Agencia Española de Medicamentos. ¿Qué es, lo que, o, o qué es lo que podemos ofrecer a, a las empresas, sobre todo eh, un apoyo eh, normativo um, desde el punto de vista de europeo para que puedan poner sus productos en el, en el mercado de forma segura. Como muchos conoceréis, el mercado C es un mercado obligatorio que lo que obliga a los fabricantes es eh, a, a cumplir con unos estándares de calidad que eh, la propia Unión Europea no establece. Eh, esos estándares de calidad, sobre todo en productos sanitarios, son un estándar de calidad bastante altos y en muchas ocasiones los fabricantes se ven un poco perdidos a, a la hora de, de poder eh, pues cumplir con, con esos requisitos que les marca la, la, la Unión Europea. Hay, mucha, hay que trabajar con muchas normas, con muchos reglamentos eh, y nosotros pues, estamos ahí para ayudarles. Eh. Podemos eh, generar toda la documentación que sea necesaria para el mercado CEA, así como implantar sistemas de calidad como ISO 9001 o ISO 13485, que es la ISO específica para la fabricación de productos sanitarios. Eh, hemos trabajado con mucho tipo de productos eh, sanitarios, desde productos básicos como mascarillas a, a otros más complejos como productos de clase 2A, clase 2B, eh, que tienen que pasar por organismos notificados. Eh, y nada, eh, podemos eh, estamos dispuestos a, a, a poder colaborar con todo tipo de empresas desde, desde el ámbito de la, de la investigación hasta el ámbito de la fabricación de, de productos y bueno, eh, podéis contactarnos en, en la web y en el teléfono que aparece ahí en la, en la presentación y estaremos encantados de, de poder colaborar con vosotros Muchas gracias Gracias a ti, Ezequiel eh, la siguiente empresa es Leon Research, Leon Research. ¿Está por ahí? Sí, hola, buenos días. Pues adelante, cuando, cuando tú me digas. Eh, muchas gracias. Eh, eh, somos eh, eh, Sara López y Alfonso Zapico, eh, que pertenecemos ambos a, al Departamento de Desarrollo de Negocio de, de, de León Research. Eh, que es una, una CRO, una organización de investigación por contrato, y por tanto nos dedicamos a la, a la investigación a la investigación clínica. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues cuando eh, una empresa farmacéutica, una, una biotech, un centro de investigación, una fundación, un investigador independiente eh, quiere llevar a cabo una, una investigación en clínica. Eh, podemos eh, ayudarles a, eh, a llevarla a cabo íntegramente o una fase en concreto que, en, la que, en la cual pues, requieran, eh, requieran soporte, crean requieran conveniente que, eh, que, que, que les podamos eh, dar apoyo en ello. Eh, esa investigación puede ser eh, un, un ensayo clínico, eh, fase 1 a fase 4, una observacional, eh, un estudio con producto sanitario, con alimentos, con complementos nutricionales. Eh, y hemos, hemos, tenemos experiencia en, en, en todo ello. Eh, sobre todo eh, traba, hemos trabajado en, en centros en España, pero también en, en Italia y, en Italia y, y Portugal. Eh, ¿Cómo lo hacemos? hacemos con, con, lo que hemos hecho es que somos 36 personas y nos hemos especializado en cada, una de las, en cada una de las fases de investigación clínica. Por tanto, son perfiles que, están, eh, bueno, que han hecho muchas veces esa, esa tarea y, y por eso ofrecemos que se puede hacer eh, de manera bueno, pues con garantías y de manera rápida y eficiente. Eh, por ejemplo, si hay que desarrollar el protocolo, eh, si hay que buscar centros eh, los centros idóneos y, y, llevar, y poner en marcha eh, el, el contrato, por supuesto las presentaciones a comités éticos y, y a ENS para que sea evaluado eh, el estudio, la monitorización, eh, eh, también la parte final que llamamos registros de, de cara a comercialización, tanto del, de, del medicamento como el producto sanitario. nada Si tuviéramos que destacar alguna cosa, pues... Quizás diríamos la, la flexibilidad, eh, porque eh, nos comprometemos con, con investigaciones tanto eh, eh, de alcance muy grande, en muchos, en muchos centros, eh, con, muchos, con muchos pacientes... Eh, las, Recientemente, una de 15 con una enfermedad eh, degenerativa eh, o, eh, o con enfermedades raras con solo tres o cuatro o pacientes. Eh, nos parece muy buena idea fomentar la cooperación entre, entre parques tecnológicos. Eh, nosotros estamos en el Parque Tecnológico de, de, de León y nada, estaremos encantados de, de poder seguir intercambiando información con, con las empresas que. Que estamos participando, eh, todas las organizaciones que estamos participando, que estamos participando aquí. Eh, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Continuamos con Vitantech. ¿Estás por ahí? ¿Pablo? Vita Health, ¿qué tal? Oh, perdón. Digo, pues la oh, otra empresa. Vita Health, perdón, perdón que lo he oído mal. Venga, adelante Pablo, cuando tú quieras. Perfecto, bueno, pues encantado. Soy Pablo Caballero, director de IGEA Salud y Nutrición, eh, que es la empresa que ha creado Vita Health. IGEA es una empresa que desarrolla sistemas expertos en salud. ¿Qué es esto? Es un sistema que automatiza procesos que hasta ahora, hasta hace relativamente poco, solo podía hacer eh, un profesional. ¿A qué nos dedicamos? A crear sistemas de promoción de la salud, promoción personalizada de la salud para grandes territorios y corporaciones. A modo de ejemplo, eh, dentro de, de un rato estaré en una rueda de prensa eh, presentando el que será uno de los primeros sistemas de salud personalizada para todo un territorio en el, en el Ayuntamiento de Albolote. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que la gente no enferme o que enferme muchísimo menos. ¿Y qué es lo que hacemos? El sistema, eh, si la, la gente le sube unos cuantos datos o una analítica suya, les dice qué probabilidad tienen de eh, desarrollar un cáncer de mamón, un cáncer de pulmón, diabetes, hipercolesterolemia, enfermedad cardiovascular a 10, 20, 30 años, etcétera. Este es el futuro que la gente eh, tendría con porcentaje de riesgo si siguen con sus hábitos de vida actuales y entonces se les ofrece eh, una intervención personalizada de dieta, de ejercicio físico en función del de, de riesgo de patología y de hábito de vida. ¿Qué estamos preparando ya? Estamos preparando lo que será un sistema experto también, son como módulos independientes que vamos desarrollando y añadiendo. Un sistema experto en gestión del dolor crónico, que es el gran olvidado de, de los sistemas públicos y privados de salud, un sistema de gestión a nivel emocional, ansiedad, estrés, depresión y un sistema de poder y cultura. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que dentro de tres años cualquier persona en cualquier lugar del mundo pueda acceder eh, a través de una app o de una web app a un sistema que le diga cómo, eh, cuáles son sus riesgos actuales de salud, que le ayude a mantenerse sano y que todo esto sea total y absolutamente gratis. A cambio nosotros simplemente Simplemente le ofreceremos una recomendación ultra personalizada de qué productos y servicios relacionados con la salud necesita para seguir manteniéndose sano. Y ahora, ¿qué buscamos aquí? Buscamos gente que nos ayude a ampliar nuestra red territorial o de grandes corporaciones para ayudar a millones de personas a, a mantener su salud o que nos puedan eh, aportar eh, nuevos, nuevos algoritmos, nuevos eh, sistemas que ayuden a la gente a mantenerse sana, sobre todo buscando los vacíos donde los sistemas públicos y privados de salud no están haciendo demasiado, la verdad, hoy en día. El dolor, por ejemplo, el dolor crónico, que es un problemón para, para millones de personas, está prácticamente fuera, fuera del sistema sanitario. El tema de puericultura, el cuidado de los niños, tres cortos lo mismo y ya no me enrollo más que hago todo el tiempo. Encantado. Gracias, Pablo. Continuamos con Caduceus. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Pedro. Adelante, cuando tú quieras. Muy bien. Eh, soy Pedro Torres, el director de Caduceus Software. Caduceus es una empresa que desde 2009 se dedica a la, a la salud digital. Eh, somos expertos en interoperabilidad y estándares clínicos. Eh, antes de comentar lo, lo que hacemos, me gustaría recordar qué es la interoperabilidad en salud. Porque la interoperabilidad no es solo hacer que los sistemas de intercambien de información, sino conseguir que esa información sea útil, usable, correcta y segura. Eh, y es que la, la, la interoperabilidad antes era un, un, un plus, un extra que, que um, se añadía a los sistemas, pero ahora está siendo un requisito para convertirse en proveedor de hospitales y, y todo tipo de organizaciones de salud, porque la salud ya es digital. Eh, tenemos cientos de sistemas en hospitales, laboratorios, radiología, farmacia, electromedicina, apps, bases de datos, APIs y muchos más que necesitan intercambiar información. Tienen que ser interoperables. Eh, esto lo conseguimos mediante el uso de estándares que, que, que a muchos les sonarán como HL7, FHIR, DICOM, ASTM y otros, y herramientas como, como nosotros usamos eh, eh, connect eh, que hay otras, que es un, un motor de integración para, para servicios de, de salud. Eh, ¿Qué servicios ofrecemos con, con, con estas herramientas? Pues ayudamos a nuestros clientes a integrar con sistemas hospitalarios, como historia clínica, laboratorio, farmacia, radiología, etcétera así como con, con los sistemas públicos de, de salud, que a veces es, es retador. También integramos equipos de electromedicina, como electrocardiógrafos, ecógrafos, etc. Ayudamos en el, con concursos públicos, ya que ahora la interoperabilidad es una parte que hay que cumplir para, para acceder a muchos concursos públicos y licitaciones. Y, por supuesto, proporcionamos soporte y mantenimiento a las, a las integraciones que desarrollamos. ¿Por qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál es nuestra, nuestra ventaja? Eh, tenemos más de 10 años de experiencia con una tecnología propia para la interoperabilidad que está basada en, en MIRS, CONEC y en estándares clínicos. Y estamos presentes en toda la geografía española, en varios países de Europa y Oriente Medio. Así que conocemos en profundidad las organizaciones y los sistemas a, a integrar. Así que con eso conseguimos integraciones fiables, escalables, mantenibles, a un coste asequible y en poco tiempo, sin importar cuáles sean lo, los sistemas involucrados. Estamos a, nos ponemos a la disposición de, de, de todos los, los asistentes para ayudarles con cualquier cuestión relativa a la interoperabilidad en salud, cualquier pregunta que tengan, nos, nos, encanta, nos encanta ayudar. Así que tener mi, mi email, pedro.cauceus.es o a través de nuestra web, cauceus.es, estaremos encantados de, de hablar con, con todos. Muchas gracias, Pedro. Eh, bueno, las presentaciones luego, no lo he dicho, pero que si alguien las quiere se pueden, se pueden compartir, ¿vale? Para que podáis tener los contactos y todo. Continuamos con Biocross. Hola, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Vale, Adelante, bien. Isabel. Bien. Bueno, mi nombre es Isabel Jiménez, soy responsable de desarrollo de negocio de Biocross. Eh, Biocroll se fundó en 2005 como una spin off del CSIC y desde entonces se dedica a la búsqueda de biomarcadores en sangre para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas y en especial de la enfermedad de Alzheimer. Eh, nuestro objetivo es usar tecnologías sencillas que estén presentes en los laboratorios de cualquier hospital sin necesidad de equipos dedicados y, bueno, hacer así que, que estas pruebas sean accesibles. A final de 2019, eh, BioCross introdujo en el mercado su primer producto, que, es, que se llama E4Risk, que detecta una polipoproteína, es la polipoproteína E4 en sangre, eh, a través de una técnica de, de, de turbidimetría. Eh, lo que queremos así es sustituir o desplazar eh, un poco la técnica del genotipado que, como sabéis, pues es más compleja en el entorno hospitalario. Eh, el gen APOE4 es el factor de riesgo más importante después de la edad para desarrollar la enfermedad de Alzheimer y también es bien conocido que tanto el transcurso de la enfermedad así como la respuesta del enfermo hacia diferentes fármacos se ve modificado eh, dependiendo de la presencia o no de este gen. Nosotros lo que hacemos es buscar esa apolipoproteína en vez, de, en vez del gen. El test está basado en una tecnología propia que está patentada, está ya aprobada en, este, en Europa y hace que se reduzcan los costes notablemente porque eh, no es necesario usar uno de, de los dos anticuerpos que normalmente se usan. Esta tecnología se podría aplicar a, otras, a otros biomarcadores. Bueno, a pesar de que nos ha pillado la pandemia justo en la introducción del test en el mercado, pues ya se utiliza la práctica clínica en algunos hospitales y estamos llegando a acuerdos comerciales con, así con grandes empresas a nivel nacional, pues con Navot ya, ya tenemos un acuerdo. Quería destacar también que, que Biocross tiene una licencia de fabricación IVD, eh, tiene la certificación ISO 9001 y 13485 y el, el producto tiene marcado CE. Por último, también quería destacar que BioCross somos solamente cinco personas y como podéis imaginar, pues para poder llevar a cabo todo este trabajo, hemos recurrido siempre a la externalización de muchos procesos. Y, y nada más, quería agradecer a, a los organizadores por este evento, porque me parece muy interesante poder conocernos. ¿no? Estamos todos ahí en los parques, pero no nos conocemos muchas veces. Y bueno, encantada de al final, si hay alguna duda, pues por resolverla. O... Bueno, no he, no he dicho nada de los servicios, bien, servicios como tal no damos, pero sí que proyectos de investigación en colaboración, o incluso hacer algunos servicios de análisis de muestras e analizadores de química clínica clásica, pues, podría ser posible. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Eh, el siguiente en intervenir es GMV. Carlos. ¿Estaba por aquí? Ahora. Eh, aquí ahora, estoy. Carlos. Ahora Perfecto. sí. Perfecto. Muy bien, pues, pues bueno, eh, lo primero es presentarme. Soy Carlos Rollo, soy médico, soy el director de estrategia de salud de una multinacional española que se llama GMV. Llevamos trabajando desde el año 84 en entornos como espacio, defensa, transporte, movilidad, grandes sistemas y desde hace 15 años eh, desarrollando una vertical de, de salud específica. Eh, luego voy a dejar los 30 últimos segundos de la presentación para comentaros otro rol que tengo. Ahora mismo soy el presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETIC y coordinador del macroproyecto Salud de Salud que quería comentaros al final. La actividad que tenemos en GMV, en todos estos ámbitos que os he comentado, y también específicamente en el de salud, es el desarrollo de sistemas integrados, productos y servicios especializados que cubren todo el ciclo de vida. Eh, desde servicios de consultoría e ingeniería hasta el desarrollo de software, hardware, integración de sistemas llave en mano y soporte a las operaciones. En este sentido, tenemos clientes en más de 50 países del mundo. Tenemos sede en 12 países del mundo, aunque nuestra sede central está en Madrid, en Sevilla, en Valladolid, o sea, tenemos varias sedes aquí en España y somos, como digo, multinacional española de capital española. Los servicios que damos en el entorno de salud son servicios de, aquí en la, en la transparencia aparece telemedicina, a mí me gusta mucho más hablar de atención no presencial, en su gran ámbito que tiene Todas las necesidades de un paciente cuando necesita ser visto por un profesional nos da igual dónde esté el paciente y en qué situación y dónde esté el profesional y en qué situación. Somos capaces de hacer lo que llamamos todo el viaje del paciente completo. Tenemos soluciones de telerehabilitación también. Y luego en otro ámbito muy interesante y que en los últimos años estamos teniendo un gran éxito son las soluciones de lo que llamamos Smart Health con explotación de datos clínicos y epidemiológicos utilizando ingeniería, inteligencia artificial, Big Data, Smart Data... Tenemos soluciones y servicios de seguridad, privacidad, anonimización y protección de datos y sistemas de simulación y planificación también de radioterapia y cirugía intraoperatoria, así como procesamiento de imagen médica. Como veis, es el uso de la tecnología... En el ámbito sanitario en todas sus vertientes. Efectivamente, alguien ha dicho que la salud ya está digitalizada. Nosotros ya no hablamos de la transformación digital de la salud, sino de la transformación de la salud en un ámbito digital. Eh, luego con las preguntas pues podremos aclarar todo lo que queráis, pero dejarme estos 25 segundos que me quedan porque creo que es muy importante para todos vosotros deciros ese otro rol que yo ocupo como coordinador del macroproyecto Tractor de Salud en Sanidad. Es una fórmula que se ha presentado al gobierno para reindustrialización y la reconstrucción del país hemos tenido la enorme fortuna de, haber, de estar incorporados en el eje 7 de la agenda digital 2025 y simplemente os invito a que leáis al respecto y que si pudierais colaborar pues yo creo que sería fantástico Macroproyecto Tractor de Salud de AMETIC, acordar que yo soy el coordinador del mismo, y nada, sin más he agotado mi tiempo de los tres minutos creo, y quedo a vuestra, a vuestra disposición para lo que queráis, tenéis ahí mi correo electrónico, y he visto que la página web no está bien, es www.gmv.es. Un abrazo muy grande a todos y gracias a los organizadores por invitarme. Eh, gracias, Carlos. Continuamos con la siguiente intervención, que es eh, de Regemat. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Buenos días, sí, perfectamente. Adelante. Pues uh, me llamo Sucra y trabajo en la empresa Regemat 3D. Eh, somos una joven empresa biotecnológica uh, con sede en Granada y fundada en el año 2015. Nos dedicamos al diseño, fabricación y comercialización de equipos personalizados de bioimpresión 3D para cada laboratorio y su aplicación específica. Pues nuestras bioimpresoras, una de ellas la estáis viendo en la diapositiva, permiten construir uh, matrices en tres dimensiones con biomateriales y células que son capaces de imitar la estructura de los tejidos vivos para trasladar después resultados de estas investigaciones al área de terapias avanzadas y medicina regenerativa. Estamos en continuo desarrollo, ampliando permanentemente nuestro uh, portafolio de productos y de servicios. Pues recientemente hemos lanzado el Departamento de Ingeniería de Bioreactores Bajo Demanda, para conseguir el tejido funcional a través de procedimientos de maduración. Pues, por ejemplo, el bioreactor de, de rodilla está diciendo ahora también en la diapositiva. Regimat uh, tiene presencia en 28 países, um, en España, por supuesto, en Europa, en, Europa, en Australia, en Arabia Saudí, eh, en Rusia, nos estamos expandiendo permanentemente. Estamos colaborando con los grupos científicos en um, diversas aplicaciones, por ejemplo, regeneración del tejido craniaco, regeneración del cartílago, creación de modelos de piel, creación de modelos tumorales, para encontrar el tratamiento adecuado. Después trabajamos con los grupos que desarrollan biomateriales y fármacos personalizados en función de la edad y del estado, del estado físico del paciente, empleando siempre nuestra tecnología de bioimpresión. Uh, después tenemos muchos proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación. Siempre intentamos y buscamos la financiación para, las, para los investigadores. Participamos y ganamos numerosos proyectos uh, en consorcios nacionales e internacionales como RETOS, como CDTI, como uh, H2020. Um, ahora mismo hemos ganado el proyecto de IDN. En Regemat siempre actuamos como el nexo de unión entre todos los grupos de investigación con los que trabajamos, para compartir conocimiento y a facilitar a los nuevos grupos comenzar su investigación desde el estadio mucho más avanzado. Pues y Por último, en nuestra compañía nunca buscamos clientes, siempre buscamos colaboradores para acompañarles durante todo el proceso y conseguir su objetivo de investigación de la manera más óptima. Además de boletar nuestra tecnología para su aplicación específica. Y muchas gracias a los organizadores para poder presentar lo que estamos haciendo en Regemat. Gracias. Muchas gracias, Sucra. Eh, Continuamos con Laptial. Hola, buenos días. Hola. Muy bien. Sí. Hola, buenos días. Soy Arancha a ver, Hernández y la verdad está siendo un placer compartir con todos vosotros estas jornadas de cooperación empresarial. Yo creo que estamos viendo empresas muy complementarias que en algún momento nos hacemos falta unas a otras y es una gran oportunidad de, de conocernos, juntar los recursos para ir alcanzando objetivos juntos. Así que muchas gracias a la organización y en especial a Nuria Trobos de Parques Tecnológicos de Castilla y León por darnos la oportunidad de participar en la actual. Bueno, eh, podéis ver ahí la actividad en la diapositiva, la actividad que tenemos, los servicios que prestamos, pero yo creo que si os cuento la historia de Labdial lo vais a entender mucho mejor. Labdial es un laboratorio que pertenece a un holding familiar alemán dedicado a la genética avícola, eh, donde Labdial empieza siendo uno de los laboratorios de control de calidad en las empresas del grupo. En el año 2007 decidimos que tenemos conocimiento y ganas, inquietud, de abordar nuevas líneas de negocio, damos el salto a la industria alimentaria y nos creamos como entidad independiente. Teníamos claro que para introducirnos en el mercado debíamos ser rompedores y apostamos por todo lo que hicimos fue apostar por la tecnología. Eh, introdujimos eh, técnicas de PCR en tiempo real en nuestro departamento de biología molecular e incluso fuimos pioneros en automatizar técnicas de investigación y recuento de patógenos. Con ello ofrecíamos al mercado resultados mucho más fiables y en mucho menos tiempo. Pero eh, nos dimos cuenta que la Aptial no era solo eso, La Aptial aportaba mucho más, aportábamos conocimiento, implicación, compromiso, e incluso éramos capaces de adaptar nuestras herramientas para ofrecer otro tipo de soluciones a nuestros clientes. Eh, en definitiva lo que buscábamos era eh, aportar información que sirviese para algo, ¿no? que, que permitiese tomar decisiones y que fuese realmente de utilidad. Nos quedaba algo importante, queríamos participar en, en otro tipo de proyectos mucho más innovadores, así que en el año 2017 nos fuimos a Alemania, pedimos dinero a nuestros jefes, les dijimos que necesitábamos más de 2 millones de euros para dotar y crear un departamento físico-químico con equipamiento muy muy avanzado. Nos introdujimos en el mundo de la cromatografía, líquidos, gases, masas con una combinación de, de múltiples detectores para poder abarcar mucho más proyectos y estar a la altura de la innovación, eh, ICP para análisis en, eh, elemental y bueno, pues nos dieron el dinero, montamos el departamento y a partir de aquí os contaría un montón de proyectos en los que hemos participado. Quizás lo más relevante para el sector farmacéutico, hemos puesto a punto eh, el análisis de nitrosamina recientemente. Somos capaces de cuantificar no seis, sino once eh, nitrosaminas en apis y disolventes recuperados. O incluso estamos colaborando en proyectos eh, para el desarrollo de productos alternativos antibióticos, optimizando concentraciones eh, mínimas inhibitorias o bactericidas, eh, que creemos que es una oportunidad muy, muy buena. No tengo mucho más tiempo, seguiría aquí contándoos un montón de cosas sobre nosotros, pero bueno, os dejo mis datos de contacto, espero que podamos eh, seguir colaborando. Aquí nos tenéis para lo que necesitéis y bueno, pues estaríamos encantados de participar en muchos de vuestros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, Arancha. Eh, siguiente en intervenir es cinco, 53 biologics. ¿Estáis por ahí? Mm, parece que no. Eh, Nuria, ¿tú sabes algo? Pasamos. Eh, si queréis pasar y voy a vale. contactarles. Vale. Eh, Cartif. Sí, hola, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Adelante. Hola. Eh, bueno, se, le digo que estaba esperando que, que fallara alguien porque mi posición es la 12 más 1, como decía Ángel Nieto, así que se me ha dado, he tenido suerte justo, estaba, estaba esperando este momento y se me ha dado. Bueno, eh, muchas gracias por la, por la oportunidad, ¿no? a Nuria, por haber organizado y por parte de los demás parques tecnológicos, eh, por habernos llevado de la mano ¿no? y siempre acompañarnos en este, en este proceso tan difícil de contactar con otras organizaciones y empresas. Eh, nosotros somos un centro tecnológico, eh, un centro tecnológico transversal, tenemos diferentes áreas de actividad, yo pertenezco al área de salud y bienestar. Eh, nosotros lo que hacemos es eh, investigación aplicada, en nuestro, aplicada a tecnología, y trabajamos en el sector de la salud en dos líneas de actividad principales, que son la robótica y soporte a la decisión, en robótica, eh, Hemos tenido oportunidad de colaborar con Carlos Rollo en su día y, y con diferentes empresas también de aquí participan eh, en, en este foro, así como estamos contentos. Y ahí trabajamos en dos líneas, interacción social, robótica social a través de humanoides que interaccionan con personas mayores, o también eh, rehabilitación eh, con personas eh, de manera física o han perdido a, a través de una accidente que eh, se necesita una, una rehabilitación específica y soporte de la decisión tanto en interoperabilidad, como también hubo varios eh, presentadores que hicieron anteriormente, ponentes, como soporte a la decisión desde el punto de vista de, de, de datos clínicos como poder inteligencia artificial, bueno, como poder explotar toda esa información, y también a través de procesos, eh, modelo digital de procesos, eh, para soporte a los decisores. Eh, bueno, son líneas de actividad nuestra que estamos trabajando bastante. Eh, todo esto lo estamos desarrollando a través de nuestro, en nuestro entorno, nuestro tejido, gracias a los clústeres de la región. También he visto que está Ana eh, de, de Biotexil también trabajamos con el clúster eh, Civi, Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente. Entonces, bueno, ahí un poco nuestra red de actividad, somos activos en nuestro entorno y en nuestro sector. Eh, y, y bueno, la, lo que hacemos principalmente es buscar eh, proyectos, trabajamos para empresas, para mejorar la competitividad a partir de de la aplicación de tecnología en sus procesos productivos para hacerlas más competitivas. Y tenemos laboratorios, tenemos. Eh, y tratamos de hacer una planificación estratégica a largo plazo, viendo, por ejemplo, ahora. Eh, en el Horizonte de Europa, tratando de identificar oportunidades de colaboración y a partir de ahí ver hacia futuro eh, posibilidades. Eh, vale. Yo creo. no sé si me ha pasado el tiempo, algo ha pasado raro, pero bueno. Eh, Esa es principalmente la relación. Cualquier duda, encantado de poder colaborar y buscar alternativas y estoy a su entera disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Justo. <risa> eh, el siguiente, la siguiente empresa es Finanzas y I. De eh, Carmen Pérez, ¿estás por ahí? Pues... No, parece que no Pues entonces voy a dar paso a la siguiente Que es Iscal Iscal Sí, buenos días Estaba iniciando el micrófono Muy bien, pues adelante cuando quiera Sergio. Muy bien, pues nada Yo soy Sergio Iglesias, director técnico Y responsable de calidad de, de Iscal Iscal es una empresa con Más de 20 años de trayectoria formada actualmente por un equipo de más de 30 personas, entre los cuales encontramos expertos en metrología, calibración, instrumentación y cualificación de equipos y validación de sistemas informáticos. Las soluciones que aportamos van dirigidas a facilitar a nuestros clientes la manera en la que realizan la gestión metrológica de sus equipos de medición. Nuestra experiencia nos dice que esta tarea suele recaer en los responsables de calidad, mantenimiento y producción los cuales normalmente tienen problemas para realizar correctamente esta gestión en su día a día o bien necesitan formación o asesoramiento para el establecimiento de criterios de aceptación y rechazo, para la correcta interpretación de los certificados de calibración o para la elaboración de informes de cualificación y validación de sus procesos, especialmente importantes en el área de la salud. Eh, nuestra solución se adapta a la necesidad individual de cada cliente, desde la simple venta o calibración de una sonda de temperatura, un manómetro o un registrador, hasta proyectos grandes, llave en mano, donde se incluye toda la gestión de la compra, calibración, validación de un sistema completo, adaptado a lo que el cliente necesite. En el área de cualificaciones y validaciones, aportamos, eh, gracias a mi compañero José Luis Calderón, que está aquí presente en, en la charla, una experiencia de más de 20 años en el sector, proporcionando proyectos completos, además de asesoría. Desde Iscal ofrecemos pues, calidad, lo primero de todo, por supuesto, experiencia, y también muy importante, cercanía. Para conseguir estas premisas contamos con varias bases de operaciones desde las cuales ofrecemos un servicio lo más rápido y cercano posible. Con la sede principal en Gijón, en Asturias, oficinas y técnicos en el Parque Tecnológico de León, oficinas y personal en Valladolid y también atención técnica y comercial desde Madrid. Tenemos la suerte de contar con la confianza de muchos clientes en el área de la salud, especialmente industrias farmacéuticas y hospitales donde cada vez más empresas depositan en Iscal su confianza al ser conocedores del servicio profesional y fiable que ofrecemos. En este sentido, nuestra filosofía es muy clara. No hay mejor herramienta comercial que un cliente satisfecho y bien atendido. Todo este buen hacer se ve respaldado por las certificaciones ISO 9001 y 14001 en calidad y medio ambiente y especialmente con el amparo de la acreditación en ENAC, bajo ISO 17025 como laboratorio de calibración. He visto, bueno, Labdial, un laboratorio también de ensayo eh, acreditado 17025 y eso siempre asegura una calidad eh, excepcional en lo, que, en lo que hacemos, controlada por la Entidad Nacional de Acreditación. Que aprovecho también para eh, buscar un poco de colaboración con ellos a la hora de que puedan depositar en nosotros la confianza para calibrar a sus, sus equipos de referencia. Nuestro valor diferencial reside en la calidad del servicio que perciben nuestros clientes. Intentamos eh, que nuestro trabajo siempre vaya un poco más allá, impregnando nuestros servicios de comunicación fluida, rapidez, a la hora de aportar soluciones y asesoramiento continuo para que el cliente tenga plena satisfacción con el servicio que está recibiendo antes, durante y después de la realización de los trabajos. Este valor añadido es posible gracias a la gran experiencia, esfuerzo y dedicación de cada uno de los miembros que componen ISCAL, los cuales estaremos encantados, de atender vuestras solicitudes. Y el contacto, pues nada, lo podéis hacer a través de la página web que tenéis ahí, scal.net, o el teléfono pues, que también podéis encontrar en, en la misma página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Eh, continuamos ahora con eh, Intelligent Data. Hola, buenas. Hola, adelante. Ok. okay. Bueno, pues soy Carmen Jiménez, soy directora de Innovación y Desarrollo de Negocio en Intelligent Data y nada, en primer lugar, solo agradeceros la oportunidad de participar en este encuentro y en estos tiempos tan inciertos por la pandemia y valoramos mucho la colaboración entre empresas como impulso necesario para superar este bache. Bueno, sobre nosotros, Intelligent Data es una ingeniería con más de 25 años de experiencia y estamos ubicados en TecnoAlcalá, Tecno el parque tecnológico de Alcalá de Henares. Y sobre todo estamos especializados en el diseño y producción de productos electrónicos en muchos ámbitos, pero también una de nuestras áreas de negocio es la salud. Y dentro de nuestros servicios abarcamos tanto el diseño del producto electrónico como su industrialización, fabricación en masa y postventa, tanto del hardware como del software. Y sobre todo tenemos especial interés en la creación de productos que sean en colaboración con nuestros clientes, Además de enorgullecernos de nuestra capacidad de integrarlos en todas sus plataformas. Siempre tenemos en cuenta al usuario final y sus necesidades. Nos adaptamos a cada caso de uso y tratamos siempre de crear productos que sean accesibles, robustos e intuitivos. Actualmente dentro del sector de la salud tenemos una buena variedad de productos enfocados sobre todo a teleasistencia y telemedicina. Pero no obstante hoy me gustaría centrarme en, nuestro, en un producto nuevo que es un dispositivo wearable y se llama Idevita, y lo podéis ver ahí en la, en la diapositiva. Si lo desean, nos pueden consultar sin compromiso sobre el resto de nuestra oferta, tras la conferencia, contactando conmigo o a través de nuestra página web. Bueno, como les iba contando, Idevita es un wearable especializado en teleasistencia, asistencia hospitalaria, residencias y prevención de riesgos laborales. Lo que lo hace un producto diferenciador dentro del mercado es que nosotros personalizamos el software para cada caso de uso y las necesidades de, de cada cliente. Además, es un producto autónomo que tiene comunicaciones 4G, Wi-Fi, lo cual es un punto de inflexión porque la mayoría de los productos del sector necesitan estar conectados a un teléfono móvil o tienen conexión 2G que está en desuso. Dentro de los casos de uso principales, me gustaría destacar la monitorización activa del usuario, recabando datos biométricos en tiempo real, la tra trazabilidad dentro de un centro hospitalario, además de proporcionar avisos de todo tipo, ya sea en enfermería, avisos automáticos en caso de emergencia, caídas, además de ser un punto de contacto remoto, vía llamada de, de voz o incluso videollamada. Desde el lado del usuario nos encontramos ante un dispositivo que es resistente, cómodo, con un diseño actualizado, permitiéndole mantener una vida totalmente cotidiana e independiente. Nada, Como les he comentado previamente, nuestros más de 25 años de experiencia en el sector nos permiten adaptarnos a las necesidades individuales de nuestros clientes y superar las expectativas. Además, eh, adaptamos el software a, a las necesidades de la residencia, hospital o cualquier otro caso de uso. Y nada, pues ya me he quedado sin tiempo. Muchas gracias. Y si tienen alguna consulta, tienen nuestros datos en pantalla, pueden ponerse en contacto con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Un saludo. Muchísimas gracias. El siguiente es T-Systems. Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Pablo Camba y soy responsable de desarrollo de negocio en el área de salud de T-Systems para, para Iberia. Eh, T-Systems es la filial tecnológica del grupo Deutsche Telekom. Deutsche Telekom es eh, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones y tecnologías de, de la información del mundo con más de 170 millones de clientes de telefonía móvil. Y T-Systems, con una presencia en más de 20 países y casi 50.000 empleados. También es uno de los principales proveedores mundiales de tecnologías de la información y las comunicaciones en muchos ámbitos, desde automoción hasta el área de salud que estamos hablando ahora. Eh, nuestro objetivo es ayudar a los clientes a conseguir la necesaria transformación digital de forma óptima y aportar eh, soluciones integrales, sobre todo para generar un valor añadido a sus procesos y productos. Eh, somos capaces de ofrecer un entorno absolutamente seguro de provisión de servicios en todo momento, gracias a, bueno, a la amplia experiencia de, de los equipos con los que contamos, en los que eh, está el equipo de, del PTS en Granada. Y a nuestros centros de proceso de datos en, en territorio europeo. Eh, la propuesta de valor añadido de la compañía diría que se basa en tres premisas eh, fundamentales. La flexibilidad, la estabilidad y la simplicidad. Eh, concedimos este proceso de conversión digital desde una perspectiva global en la que no hay pues, eh, fronteras a nivel eh, corporativo para transformar la sociedad a través de la tecnología aunque ofrecemos soluciones globales a nuestros clientes desde consultoría estratégica de sistemas de información, implantación de los proyectos, mantenimiento de aplicaciones eh, administración y operación de los sistemas incluida la gestión de infraestructura eh, somos conscientes que los proveedores de servicios de salud necesitan recoger y procesar mm, una ingente cantidad de, de datos e información clínica eh, aunque nuestra propuesta de servicios es muy amplia, eh, desde servicios pues, transversales, como puede ser cloud público, privado, ciberseguridad, etcétera, comunicaciones, me gustaría señalar tres líneas eh, de negocio que estamos impulsando en el ámbito de la salud. Eh, por un lado, imagen médica, desde la imagen radiológica más convencional a anatomía patológica, desde el almacenamiento, comunicación, visualización... Eh, eh, colaboración en estos servicios, teleconsulta para la prestación de servicios de salud remotos y monitorización de pacientes crónicos, e inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones para el soporte, diagnóstico clínico y automatización de los procesos. Eh, tenéis ahí mis datos de contacto para cualquier cuestión que, que veáis que podemos, que podemos colaborar y os resulte eh, que os podemos añadir, añadir valor. Y pues muchísimas gracias por, por invitarnos y por el tiempo dedicado. Gracias Pablo. Eh, ¿Cresca Ingeniería? ¿Está por aquí? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Raúl, adelante. Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos y gracias a, al, al conglomerado de Parques por esta, por esta iniciativa. Y a Nuria por la paciencia que tiene siempre con nosotros. ¿no? Eh, bueno, yo voy a tratar de explicar en dos minutos y 50 segundos lo que es 3K Ingeniería. ¿no? Eh, 3K Ingeniería es un grupo de personas, eh, ya casi más de 60, di divididas entre, entre León o a caballo, entre León y Madrid, en dos oficinas, y con más de 20 años de con más de 20 años de años experiencia ya en el mercado. Este año hacemos 20 años. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos en Tresca Ingeniería? Pues en Tresca Ingeniería principalmente lo que hacemos es acompañamos a los industriales, acompañamos a los emprendedores, acompañamos a las empresas, a los grupos empresariales en la eh, construcción y dibujo de sus proyectos. Entonces, entramos en el proyecto, podemos, tenemos una capacidad o una posibilidad de entrar en, en las fases tempranas del proyecto y salir en el proyecto en la puesta en marcha. Eh, de esta forma, el, el industrial o de esta forma la empresa que nos contrata o que contrata nuestros servicios tiene un solo interlocutor desde que está gestando el modelo de negocio hasta que está haciendo la, hasta que está haciendo la puesta en marcha. En, esta, en este ámbito de, en este ámbito de, de aplicación, pues... Los servicios que prestamos pues, son desde el permitting y legalización, la definición de riesgos, eh, el análisis y valoración de CAPES y, y ayudas, toda la parte de ingeniería y gestión de, y gestión de compras, eh, la supervisión y la dirección de, de obra y en el, en el caso de la industria la puesta en marcha y en el caso de industrias específicas, pues de validación y cualificación. Eh, nosotros... Trabajamos principalmente en, en sectores de gran industria, es decir, grandes consumidores de energía y calor y principalmente en la industria química y, química y farmacéutica. Y bueno, eh, nuestra principal, eh, principal motivación pues, es hacer sencilla esa cantidad de papeles y esa cantidad de documentación que, que, que, tanto, eh, que tantos dolores y tantos dolores de cabeza y tanta molestia ocasionan a las industrias cuando tienen a que acometer una ampliación o una reforma o una modificación de sus instalaciones. Eh, nada, Aquí tenéis, eh, tenéis mis datos, si necesitáis cualquier, eh, cualquier cosa o necesitéis ampliar cualquier información de la que podréis ver aquí en la transparencia, pues encantado de ayudaros. Y, y de compartir con vosotros. Eh, muchas gracias a todos y que tengáis buen día. Gracias Raúl. Eh, el siguiente es eh, Divisa IT. Eh, hola, buenos días a todos. No sé si hola. se me escucha correctamente. Sí, sí, sí perfectamente. Vale. Bueno, en Adelante. primer lugar eh, agradeceros a la organización que, que contéis también con nosotros para, para este pitch. Eh, no sé si algunos nos conocéis, otros supongo que no. Nosotros somos Divisa IT, somos una empresa familiar que está radicada en el parque tecnológico de Buecillo, aunque bueno, eh, fundamentalmente trabajamos a nivel nacional. Tenemos eh, casi 40 años de historia y durante todo este tiempo pues, nuestra actividad ha virado eh, en, en el mercado, ¿no? con los propios devenires del mercado. Actualmente tenemos dos áreas de negocio, una radicada en ingeniería de telecomunicaciones y la otra de desarrollo de software. Y de hace 8 o 9 años para acá, pues estamos bastante focalizados en el mundo sanitario, donde trabajamos tanto con eh, servicios online para pacientes como herramientas de, de productividad para los profesionales sanitarios. Entonces, eh, bueno, básicamente los proyectos que acometemos son, eh, o el vector común de todos nuestros proyectos son, los portales de servicios online en los pacientes, eh, construimos herramientas de fidelización hacia los pacientes y de escala de los negocios asistenciales en grupos hospitalarios fundamentalmente privados, pero también estamos en varias eh, administraciones públicas. Y lo que dotamos pues, bueno, es eh, de ese acompañamiento digital a los pacientes en los procesos asistenciales, no solamente... En los temas más básicos, como pueden ser peticiones de cita online o descarga de informes, sino también adherencia terapéutica, seguimiento de paciente hospitalizado, etc. Eh, trabajamos también algunas soluciones para profesionales, para coordinación y ayuda al diagnóstico en, de especialistas, para gestión de tareas de profesionales asistenciales no, eh, no especialistas, como pueden ser los celadores. Y bueno, por poner algunas cifras de, de adecuación de mercado, trabajamos actualmente con más de 2 millones y medio de pacientes en, en España, contando con más de 55 hospitales, eh, más de 100 eh, centros médicos. Y bueno, un poco reiterar que lo que hacemos es la escala de ese negocio asistencial que tienen los centros privados o, o la derivación de esa de esa actividad asistencial que tienen también los servicios públicos hacia Internet, ¿no? Se, construyendo lo que denominamos hospital virtual eh, por medio de los servicios asistenciales no presenciales, eh, de tal manera que bueno, todo lo que pueda ser descentralizado hacia servicios online en estos procesos asistenciales, pues pueda puede efectuarse y pueda articularse. Y nada, bueno, me han sobrado ahí 20 segundos. Eh en principio eso, no, te, no tengo más vale. discurso no te preocupes, gracias David nada. bueno, voy a dar paso ahora a dos empresas que, que antes, no sé si han tenido problemas para conectarse o que no estaban por aquí eh, 53 Biologic, se ha conectado al final sí, sí estoy aquí vale, pues sí, con... un segundito que voy a poner disculpadme el un... retraso pero hoy se ve que no es mi día entre un no, no problema personal más la conexión, todo está en mi contra Aquí está, no hay problema. Adelante, aquí está. Eh, pues eh, bueno, yo represento a, a esta marca realmente que pertenece a un grupo empresarial, al grupo BDI, que se conforma también por una compañía que desarrolla vacuna, que es eh, VLP Bio, más eh, compañías que dan servicios. ¿no? Eh, dentro de esas compañías que dan servicios biotecnológicos está BDI Biotech, para el ámbito alimentario y cosmético e industrial, y Five 3 Biologics, que es la compañía que da servicios en el ámbito farmacéutico y diagnóstico. Eh, el tipo de servicios que damos eh, son servicios, eh, lo que se llama en Farmona una cdmo, ¿no? una compañía que hace el contract development and manufacturing, eh, sobre todo de proteínas recombinantes, de biológicos. Eh, estas proteínas recombinantes se producen en un amplio, en una, amplio, en una amplia gama de microorganismos y de células eh, de mamífero o insecto, eh, y eh, se obtienen de ellas pues numerosos antígenos que se usan en test diagnósticos, como los famosos del coronavirus, eh, proteínas que se usan en, en reactivos de biología molecular o otras proteínas que acá, como anticuerpos monoclonales o así que acaban siendo eh, terapias o que acaban siendo, siendo eh, fármacos, vamos a decirlo así. Entonces trabajamos para eh, el, una fase preclínica del desarrollo de estos fármacos o en el caso de proteínas diagnóstico, hasta la fase de producción. Los servicios que damos son principalmente servicios relacionados con el desarrollo de líneas celulares, eh, de mamíferos, trabajamos con muchas bacterias que producen estas proteínas recombinantes, con varias levaduras, incluso con hongos, eh, con células de insecto o mamíferos, eh, con escalas desde un litro hasta 100 litros, eh, obteniendo estos miligramos y gramos que acabarán siendo eh, fármacos o eh, reactivos en esos kits diagnósticos, Hacemos el desarrollo del proceso eh, de producción, eh, de recuperación y de purificación final. Hola Elisa, buenos días. Eh, además, eh, hacemos pequeñas producciones por contrato para que aquellas otras empresas eh, que ya tienen un proceso establecido y simplemente necesitan cantidades de productos. Eh, y trabajamos eh, nosotros mismos y en colaboración con otras universidades y, y, y empresas analíticas en la caracterización de este tipo de, de fármacos. Somos actualmente unas 30 personas ya en el Parque Tecnológico de Boecillo y actualmente ya estamos avanzando en certificación hacia, hacia los grados GMP que requieren la producción de medicamentos. Eh, ahí tenéis los datos de contacto para cualquier cosa, eh, pues no dudéis en contactarnos. Estupendo, muchas gracias. Pues otra que teníamos por aquí era Finanzas y más D. Eh, Carmen, ¿estás por ahí? Carmen. Sí, ahora creo que no me oí ahí antes, ahora sí me oí, ¿no? Venga, ahora sí, adelante, Buenas cuando días, quiera. Para. Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues eh, yo soy Mari Carmen Pérez, eh, soy gerente de Finanza y maíz. Sí, sí. somos una consultora de innovación, estamos ubicados en el PTS de Granada. Y nuestra actividad va enfocada a colaborar con las empresas en el área económico-financiera, sobre todo pues bueno, en lo que es los desarrollos tecnológicos en el apartado de, de innovación, colaborando en rentabilizar los, las innovaciones que llevan a cabo. Eso lo hacemos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de los costes y desde el punto de vista de los ingresos, además de, de lo que es la información. Y en base a eso están los servicios que prestamos desde el punto de vista de los costes Sería recuperación parte, de parte de esos costes de desarrollo de tecnología, que es el concepto de deducciones y más de maíz, y bonificaciones de personal investigador, y desde el punto de vista de los ingresos, la búsqueda de financiación por distintas convocatorias, tanto bueno, pues, autonómicas, nacionales, o incluso bueno, pues, lo que es, eh, internacionales. Eh, trabajamos a nivel nacional y, y europeo, con lo cual bueno, pues esas empresas y organismos que estén en otras comunidades autónomas también llegamos a ellos. Y creo que quizás pueda ser de especial interés en el momento que, no estamos, que, que estamos actualmente, son las convocatorias que están, eh, están saliendo en el ámbito de la salud pues para todo el tema de actuación sanitaria del, del COVID. ¿no? Eh, y también otro concepto que llevamos a cabo y que puede ser interesante es el mecenazgo tecnológico, que son para aquellas empresas que están actualmente en el desarrollo de esa tecnología y que a través de otra empresa que obtenga beneficios, pues están interesados sin perder la propiedad intelectual y, y de patente en, en adquirir y en financiar este tipo de entidades. En definitiva, nuestro valor diferencial es conocer desde hace mucho tiempo lo que es la necesidad de esta tipología de empresas, empresas de más de desarrollo tecnológico y en particular del de, de ámbito de la salud desde el punto de vista interno y externo. Nosotros también somos una empresa de base tecnológica de conocimiento, pyme innovadora y con lo cual bueno, pues actuamos como, como un partner y con una visión global. Eh, para que os quedáis un poco con una idea de cierre, yo centraría nuestros servicios en, en esos tres que os comentado. De Deducciones por I más D para recuperar parte de los costes de desarrollo, búsqueda de financiación por distintas vías y asesoramiento económico-financiero, contable fiscal, laboral y mercantil, muy especializado pues, para tener unos indicadores de la gracias, información económico-financiera. Os he dejado ahí en el chat nuestros datos de contacto, tenéis nuestro email, sí. teléfono y, y bueno pues a vuestra disposición para cualquier cuestión que pudierais necesitar. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Bueno, 20 y 20. bueno pues con esto te, vamos, falta una empresa que… Eh, eh, Susana de Natura que no ha tenido problemas para enviar la presentación, entonces voy a dejar de presentar aquí Susana y si te parece eh, la proyectas tú, estás por aquí, ¿no? Háblame para que te encuentre. Susana. Sí, estoy aquí. Estoy. Eh, que no, que tenía problemas para Ángel, hacer. Vale, te voy a hacer. Eh, te voy a dar para que pueda, puedas compartir pantalla sí. ¿vale? y, y proyecta tú la, la diapositiva yo ya no tengo ahí puesto el temporizador lo controlaré yo desde aquí y <risa> no lo vas a poder ver, no lo vas a tener tan fácil pero bueno <risa> <risa> ya, ya voy si no a ponérmelo yo aquí también pero, pero no. <risa> <risa> eh, vale, pues a ver si puedes compartir. Y a ver si puedo compartir, sí. Ahora. Eh... Mm, mm, mm. No sé si estoy compartiendo. Porque... Y estamos viendo tu pantalla ahora mismo. Sí, Estoy viendo mi pantalla. ¿no? Ahora se ve la diapositiva, sí. Vale. Bueno, pues nosotros somos la empresa Brasil Ibérica Fiterapi. Estamos, estamos inscritos con el nombre de, de nuestra marca, PISNATURA. Y bueno, pues nosotros somos una, una empresa eh, privada con, con socios tanto de Brasil como de, como, como de aquí de estamos. ¿Vale? Y tenemos más de 30 años de experiencia en el tema de la apicultura y los, produ y los, y los productos eh, producidos en la colmena. Eh, nuestro punto fuerte es el Green Propolis, eh, que es un propolis, digamos que nosotros nuestra idea es abordar el, el concepto de la salud desde, desde algo natural. ¿vale? Y pensamos que ahí el, los productos producidos en, en la colmena tienen mucho que aportar. ¿vale? El propolio es, un, es una sustancia que tiene mucho respaldo científico, tanto nacional como internacional, sobre todo internacional. ¿Vale? Y, y digamos que hay un, hay un propóleo que es el Green Propolis eh, que se produce a partir de una planta endémica de una zona de Brasil que, que, bueno, que los estudios demuestran que tiene principios activos que no tiene ningún otro propóleo del mundo y que tiene una, unas concentraciones de principio activo pues unas 10 veces superiores al, al resto de los, de los propolios que, que se conocen ¿no? que, se han, que se han estudiado entonces eh, nosotros nos centramos, por lo tanto, en, en los productos apícolas y sobre todo en, el, en, en productos producidos con, con, el, con el propóleo, ¿vale? Eh, nuestro valor diferencial es que eh, hay uno de los socios de Brasil que, que produce, tiene, él tiene eh, más de miles de colmenas, ¿vale? Y, y tenemos una estrecha colaboración con los principales productores de, de este Própolis, ¿vale? de, tanto de este como del, del rojo. Hay una página en internet que se llama propoliscience.org y ahí hay, hacen una, una recopilación de, bastante interesante de, de estudios publicados internacionalmente, en PubMed hay muchos también y demás. ¿vale? Entonces nuestra idea es eh, a la vez investigar para lograr nuevas formas de, eh, digamos, ayudar a nuestro sistema inmunológico sin necesidad de que tengamos que tomarlo, ¿vale? Sino simplemente en gestos cotidianos como la alimentación. Y en ese sentido, hace, hace muy poco, hace varias semanas que nos han, eh, que presentamos un, eh, pues bueno, una, una patente mm, precisamente que, que combina el, el aceite de oliva eh, con el AOVE, con... Con, con nuestro Própolis ¿no? así que, que bueno pues ya está ya, ya he consumido el tiempo <risa> y, y nada eh, Sí tengo interés en algunas de las empresas que, eh, que, han, que han puesto aquí o sea que si, si, si vas a enviar las presentaciones pues, pues nada estaremos encantados de, de poder eh, ver si hay posibilidades de hacer algún tipo de colaboración conjunta Muchas gracias, Susana. Ya puede dejar de compartir cuando quiera. Vale. Bueno, pues con esta presentación terminamos ya todas las intervenciones de la empresa y ahora eh, bueno, hay un, tenemos todavía un poco de tiempo para si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna consulta a alguna de las empresas que han presentado, pues simplemente abrí el micro y… María. Sí, María. María, yo Ay, quería, sí, Nuria, yo quería aprovechar antes de comenzar con el turno de, de consultas, en dar la, eh, la vamos a agradecer, queremos agradecer que haya estado aquí en esta jornada presente eh, Mónica Robles. Ella es la, la jefa de servicio de investigación e innovación de la Dirección General de Sistemas de Información, Calidad y Prestación Farmacéutica de la Gerencia Regional de Salud de, de la Consejería de Sanidad de aquí de Castilla y León. Entonces, dar las gracias porque ha estado durante todas las presentaciones y ese es el objetivo, ¿no? conocer estos servicios, los productos de las empresas que han expuesto hoy eh, para estar al tanto ¿no? de, de las nuevas tecnologías e investigaciones. Así que gracias, Mónica, por, por estar presente. Eh, nada, más, eh, María, si quieres, vale. eh, nada más, María, si quieres. María, quería comentar que el profesor Antonio Sánchez Pozo de la Universidad de Granada me pide que, que sí que dejemos eh, sus datos, que lo he puesto ahí en el chat, porque están buscando hacer las prácticas del máster de Bio Enterprise Entonces, os he dejado ahí el correo de Antonio y el, y el enlace al máster por si está interesado. ¿vale? Ok. Eh, ¿Alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta o consultar algo? Que abra el micro. Nada más. María, bueno. soy Arancha de Lapial. Yo sé que quería las presentaciones de las empresas que hemos participado porque, bueno, pues sí. Eh, sí que veo nada relevante para comentar ahora, ¿no? Pero sí que me gustaría tener contacto con algunas de ellas y. y... Por supuesto. Pasar la sí, o, o haremos llegar esta eh, la recopilación de todas las la diapositivas de todas las empresas uh -huh. a todos los que estáis participando en, en el evento para que por ahí están los datos de contacto y como he dicho al principio, si alguien necesita eh, con, bueno que le, que le facilitemos la posibilidad de, de un contacto pues con, con alguna de las empresas y que no lo localice a través de, de los datos de la presentación o lo que sea pues que cuente con, con nosotros con tanto con nuria como con miriam y la otra nuria y conmigo que somos las técnicas de los parques para que para que ayudemos vale igualmente eh, aquí hay una pequeña representación de, de cada uno de los parques solamente algunas empresas entonces también quería decir que que si alguna empresa de algún parque está buscando eh, o necesita algún tipo de servicio, algún tipo de colaboración, que también nos la haga saber porque quizá nosotros podrán, podemos ponerlo en contacto con alguna empresa que no ha presentado aquí pero que, o alguna entidad, pero que también puede ofrecerle los servicios que busca. Entonces, es que, que bueno que contéis con nosotros para eso. Vale, Gracias. ¿Puedes comentar también que es bastante interesante el proyecto que ha comentado antes Carlos Rollo? Si nos puedes pasar información sobre ese proyecto, también de igual forma se la enviamos a las empresas. ¿Eh, Carlos. Sí, y justamente iba a intervenir yo al respecto porque creo que al margen de lo que pueda aportar GMV, que ahí estamos abiertos a lo que queráis, eh, ese otro rol con el que venía yo hoy de coordinador del macroproducto tractor en salud, yo creo que es muy interesante. De, si me dais 30 segundos, os explico muy por encima. Es un macroproyecto que está imbricado entre las ideas que se le manda al gobierno para la reconstrucción y reindustrialización del, del país. Eh, son cuatro macroproyectos tractores, uno es sobre movilidad, otro sobre agroalimentación, también hay alguna empresa que le puede interesar por lo que está escuchando, otro, el de turismo y hemos conseguido meter el de salud. Eh, esta idea surgió hace tres años y la verdad es que con muy poquito éxito, pero ahora con el tema de la pandemia todo esto se ha acelerado, obviamente, y hemos conseguido introducirlo en el plan digital 2025, en el eje 7 eh, A fecha de hoy eh, hay más de… bueno, no es una idea y coordinación de AMETIC, pero están también implicados FENIN, Pharma Industria, ASEBIO, la Sociedad Española de Informática de la Salud y AECHAIN. Espero que no se me olvide ninguna. Entonces, es un macroproyecto tractor de país. Es la transformación digital de la salud o la transformación de la salud en un ámbito digital para los próximos cinco años, teniendo gran componente de innovación. Estamos, estamos hablando de unos 1.300 millones de euros de presupuesto para los próximos cinco años y va muy enfocado tanto a pymes como a grandes empresas. La idea, para que me entendáis, y, y negaré en público que lo he dicho así, ha sido pintar una gran tarta, hasta ahora estábamos peleándonos por pequeños pastelitos, entonces pintar un gran escenario, una gran tarta, eh, para ese cambio del país. De segunda derivada, pues que las empresas puedan optar a un pequeño trocito de esa gran tarta. Siempre digo yo que siempre será mejor el 5% de una gran tarta que el 90% de un pequeño pastelito. Bueno, pues un poco la idea es esa, pero el objetivo fundamental es hacer una profunda transformación de lo que son las tecnologías en salud en nuestro país y además poner a España en punta de lanza internacional para estas modificaciones. Por lo tanto, tenéis información exhaustiva en todos los medios pero yo me comprometo con María a mandaros la información, una presentación y que se la haga llegar. Y cualquiera que queráis participar en este precioso proyecto, que va, vais a verlo en los telediarios en las próximas semanas, o sea, estamos hablando de una cuestión de mucha envergadura, pues estaremos encantados de que estuvierais en él. Genial, Carlos, muchas gracias. Sí, eh, a través de nosotros se lo haremos llegar a toda la empresa. Eh, Estefanía Ríos ha levantado la mano. Estefanía, quería sí. comentar algo. Hola, buenos días. Pues en primer lugar, daros la enhorabuena a todos, porque, bueno, todos los proyectos que tenéis son súper interesantes. Y bueno, me presento. Yo soy Estefania Ríos, soy la responsable de la jefatura de estudios de un centro de formación profesional eh, que estamos ubicados en Granada. Nosotros estamos especializados en FP sanitaria, principalmente tenemos casi todos los ciclos: laboratorio clínico biomédico, eh, son, tenemos técnicos en anatomía patológica, tenemos imagen para el diagnóstico, radioterapia, cuidados de enfermería, en definitiva, que que sobre todo queríamos eh, lanzar un poco las propuestas de posibles colaboraciones, porque bueno, yo además que imparto la asignatura de formación y orientación laboral, es una asignatura que eh, lo que pretende es trasladar a, al alumnado de FP pues, competencias transversales y sobre todo desde mi punto de vista es importante que el alumno conozca cuál es el contexto laboral en este ámbito sanitario que es nuestra especialidad para que luego también pues, esa sinergia sea positiva, ¿no? para vosotros poder dar mmm, conocimiento a nuestro alumnado de cuáles son las investigaciones, los proyectos que desarrolláis y demás, y por nuestra parte para que ellos también pues, tengan un mayor conocimiento de, de su entorno que creemos que les facilita eh, el incorporarse al, al mundo laboral conociendo el entorno real y más cercano. Entonces os dejo por ahí mi correo que lo he dejado aquí en el chat es el punto ríos arroba, .es, que es el nombre de nuestro centro eh, alantidacidet y mmm, si sí, me podéis también hacer llegar esas presentaciones que me han parecido súper interesantes porque yo ya con esas presentaciones ya puedo también dar información a nuestros alumnos pero que también lanzo esa, esa posible colaboración si queréis hacer como aquí, ese pequeño speech un día que hagamos una, un, un contacto en directo y de, durante unos minutos podamos podéis presentar vuestros proyectos directamente a los alumnos y que en directo puedan preguntar y haceros consultas sobre los proyectos que desarrolláis sería... Fantástico. Y muchas gracias. Gracias a ti, Estefanía. Bueno, pues no sé si alguien más quiere intervenir. Eh, si, no, pues, si no, pues nada. Eh, con esto daríamos por terminada la jornada. Agradeceros a todos vuestra participación y vuestro el haberos ajustado al tiempo con tanta exactitud. Eh, y, y lo dicho, eh, contar con nosotros para para cualquier cosa que necesitéis y, y recibiréis en breve todas las presentaciones claro. de todas las empresas. Así es que muchísimas gracias. María, y, un, sí. una apuria solo. Sí. Eh, sí que nos gustaría conocer en el caso de que haya contactos entre las empresas, pues un poco si, si estas, eh, esta jornada ha dado el fruto que queríamos. Sí, claro, sí. o se, si, <ríe> si entre vosotros surge algún tipo de colaboración. O agradeceríamos que no lo dijerais porque al final el éxito de esta jornada es eso, ¿no? De todas formas, nosotros nos pondremos en contacto con, con las empresas de los parques que habéis participado para, para preguntaroslo, ¿vale? O sea, que, que en, una, en una semana o así pues, os escribiremos para ver si ha habido algún, algún interés, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Terminamos. Gracias. Adiós. Que tengáis buen día. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, a gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Un placer.